cosas que no me gustan pero no cosas que no me gustan de comer por ejemplo no me gusta comer tomate o no me gusta comer lo que sea sino cosas que no me gusta no no ni tampoco anti hobbies tampoco son es cosas que no me gusta que me hagan cosas troll cosas que para mí serían putadas, así que bueno vamos allá no me gusta hacer trabajo inútil o sea trabajar para nada por ejemplo, hacer la cama, si la tengo que dormir al día siguiente, bueno, eso pasa. Pero, por ejemplo, me esto eh, en el campo estaba tres horas para amontonar una pila de hierba y ramas para quemar. Viene con el tractor y ¡prum! Todo deshecho en cinco segundos. Y otra cosa que no me gusta que me hagan es... Si me están diciendo, esto está a la izquierda, vale. Yo miro a la, es a la izquierda, miro a la izquierda y entonces y me dicen, he, he dicho a la izquierda. Digo, está por aquí, ¿no? Esta es la izquierda. Entonces miro al otro lado, porque me lía. Y, digo, y dice, he dicho a la izquierda. Si ya estaba mirando a la izquierda, porque Otra cosa que no me gusta que me hagan, o que me, es por ejemplo, estoy... Colgando la ropa en el tendero, en el tendedor, como se llame, con la, las pinzas y eso. Estoy colgando la ropa y me dicen: ¡Ves a colgar la ropa! Si ya lo estoy colgando, ¿por qué me lo dices? Pero aún da, me da más rabia si saben que lo estoy haciendo. Si no saben que lo estoy haciendo, bueno, puede pasar. Pero si no, eso es rabia, rabia, ¿eh? Al menos para mí. O cuando, por ejemplo, eres pequeño ten, ten, cuando eres pequeño ten, ah, cuando eres pequeño te enseñan a ser educado dar gracias pedir permiso pedir perdón y cosas de esas por favor etcétera etcétera no pero cuando eres grande ellos no predican con el ejemplo entonces dicen pásame esto y yo digo ya por favor es que te enseñan cosas que luego no sirven para nada ¿Por qué te enseñan? la enseñan? La vida de ellas dura por sí, ¿no? Pues, ¿por qué no puedes enseñar de pequeño? A no ser, hip bueno, esto es ser hipócrita, ¿no? Si enseñas de pequeño lo que de grande sabes cómo es la vida, pues eso. Enseñalo desde el principio. No lo enseñes una cosa y luego son mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. O sea, enseña desde el principio cómo es la vida para... que que estés más acostumbrado. Si no te haces ilusiones, se te romperá aún más y sufres más. En cambio, si te enseñan la vida como es, aunque seas niño te dejan jugar, pero después ves vas viendo cómo es la vida de pequeño, eh, la vida que es un poco dif dura, te cost será más fácil adaptarte a ella. Si te dan ilusiones y después te las quitan, bueno, a reyes o cosas de esas sí, pero otras cosas pueden son más difíciles las deberían enseñar antes no sé cuándo empecé a hacer vlogs de este tipo que solía criticar así que no haré más y haré otro vídeo explicando por qué no haré más pero es eso, cuando empecé? yo odio los vlogs absurdos los critiqué en un vídeo pero en cambio he acabado haciéndolos otro tras otro tras otro Primero me gustaba el resultado Más o menos, pero Cada, cada vez Sí, me va aburriendo hacer vlogs Y encima No sé por qué empecé Cómo empecé De hacer parodia de vlogs a, par a hacer vlogs Misterio Bueno, así que No os aburro, ni yo me aburriré No haré más vlogs